Mi nombre es Davinia y actualmente dirijo el Área de Tratamiento de la Fundación Edicción. El Área de Tratamiento somos un grupo de personas profesionales que, que entre todos y todas impulsamos el trabajo terapéutico de las personas que se acercan a nuestra Fundación. Esto es ayudar a las personas que tienen problemas de adicción a mejorar sus vidas desde diferentes esferas siempre. La esfera social, la esfera psicológica y la esfera médica. Es un trabajo multidisciplinar. Si una persona tiene problemas con las adicciones o tiene algún familiar o amigo eh, que sospechan que puede tener algún, alguna problemática de adicción, está iniciándose en ese mundo, se puede poner en contacto con, con cualquiera de nuestros servicios. Y ahí eh, entrarán en una primera fase de valoración o asesoramiento en función de cada, de cada persona. Y si vemos eh, que desde aquí podemos ayudarles, empezará un proceso eh, con trabajo social, con psicólogos con y con médicos. Eh, el equipo se caracteriza por ser un equipo con sobre todo mucha calidad humana eh, donde la cercanía y el vínculo con la persona es, es el pilar más importante a la par eh, de un equipo profesional formado eh, al día de todas la, la, las herramientas y modelos de tratamiento eh, para tratar las adicciones para garantizar eh, que la persona pueda um, cuente con un apoyo eh, profesionalizado y um, ...eficaz para tratar su, su problemática. Hola, soy David Sánchez, eh, director del área de prevención de la Fundación IRICHEN. Y actualmente coordino eh, el área de prevención de, de IRICHEN, que se encarga de divulgar eh, mensajes y, y estrategias preventivas en relación a las adicciones. Actualmente en el equipo desarrollamos actividades dirigidas a centros escolares de primaria y de secundaria, tanto alumnado como a profesorado y familias, y después desarrollamos también actividades eh, dirigidas a la comunidad en general. En este sentido, eh, intentamos hacer presencia en lugares de interés público para eh, sensibilizar a la población en cuestiones relativas a, al uso responsable de las nuevas tecnologías y uh, dando mensajes también preventivos en relación al consumo de sustancias en toda la población, pero especialmente dirigidas a la población infantil y juvenil, que es la población más desprotegida en relación a los temas que nosotros tratamos de educación para la salud. Mi nombre es Zuleika Alemán, soy la responsable del área de Compromiso Social y Comunicación de la Fundación Canaria Iritzen. Desde esta área lo que tratamos de canalizar son todas las acciones que se puedan comunicar y ayudar en el mensaje de difusión de lo que hacemos en Fundación Canaria Iritzen desde cualquier proyecto y contamos con la colaboración de todo el equipo del voluntariado que actualmente lo forman pues, 103 personas y son mis principales aliados. Además de la captación de donaciones y colaboraciones que puedan venir desde las iniciativas de cada persona, pues tratamos de hacer eventos o acciones de responsabilidad social corporativa para ayudar en esa colaboración o en esa captación. Y, y básicamente todas esas acciones son las que se tratan desde el área de compromiso social y comunicación. Eh, lo que más me motiva a realizar mi trabajo en Fundación Canaria richen es que a través de la divulgación que se haga desde esta área, pues todas las personas se puedan beneficiar tanto de sus servicios como de sus proyectos o bien formar parte de, del equipo del voluntariado. Mi nombre es Pablo del área económica y financiera de la fundación el departamento está formado por tres personas eh, dentro de las tareas que realizamos, pues realizamos toda la gestión contable facturación pago, cobro y demás eh, por otro lado también llevamos la, la gestión presupuestaria de todos los proyectos en los que trabaja la fundación y toda la relación con la administraciones públicas, desde las solicitudes de, de, de subvenciones para los proyectos hasta la justificación de los mismos. Desde la dirección de la Fundación Canary Richen, trabajamos coordinando las diferentes áreas de trabajo de nuestra organización, codo con codo con nuestros profesionales y nuestras profesionales, Trabajamos para desarrollar nuestra labor siempre bajo la supervisión, la filosofía y el acompañamiento del patronato y las personas que colaboran con esta entidad de forma voluntaria, como socias o como acompañantes desde diferentes posiciones. Para mí dirigir esta entidad es un placer y sobre todo una oportunidad, un lujo de poder conocer a gente maravillosa que hace un trabajo magnífico y personas que vienen a colaborar con IRICHEN desde diferentes situaciones, pero siempre nos enseñan algo. IRICHEN es un lugar de segunda oportunidad y donde sobre todo nadie se queda atrás.